Bueno, buenas tardes a todos, nos es muy grato hoy 26 de octubre del 2022 dar inicio a un ciclo de conversatorios desde la Universidad Nacional de Entre Ríos de la Facultad de Ciencias Económicas. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que entendemos de importancia y trascendencia no solo para la provincia de Entre Ríos, sino para la región, eh, para el país, para Latinoamérica y en general es un tema digamos que eh, este, eh, aborda, digamos, diferentes cuestiones en el mundo, que es el de la desigualdad. Digamos. ¿Por qué la desigualdad? Porque, bueno, la desigualdad no solo es una cuestión eh, tecnológica o económica, sino que también es ideológica y que, por lo tanto, a lo largo de, de la historia, los diferentes países, regímenes, han intentado justificar de diferentes formas las cuestiones de la desigualdad. Es decir, que se han eh, interactuado un conjunto de discursos que dieran sentido a ese edificio social y que pudiera justificar las desigualdades en el mundo. Por lo tanto, eh, en esta oportunidad nosotros gratamente tenemos la idea de jóvenes que son eh, alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas, de la carrera de Economía en este caso, graduados, docentes, pero la juventud es... Eh, digamos, el común denominador de todo esto y que eh, estos jóvenes formados en la Universidad Pública Argentina van a tomar diferentes textos científicos de, de, de, del área de las ciencias sociales para poder hacernos pensar y reflexionar en torno de la desigualdad, de diferentes perspectivas este, y teniendo como eje eh, es, es, esta idea de la importancia que tiene que jóvenes argentinos digamos en este caso formados en universidad pública aunque sea reiterativo digamos puedan dar eh, sentido a eh, poder permitirse pensar y reflexionar en torno a la desigualdad por ello vamos a contar en primer lugar eh, con el licenciado Pablo Hansler digamos que es licenciado en Sociología becario del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral eh, vamos a contar también perdón, para no evitar, eh, con la eh, alumna Carolina Klimoski eh, de la carrera de Economía. Vamos a contar también con Matías Romero, graduado reciente eh, y becario del CONICET. Eh, también vamos a, a contar con la presencia de eh, Enrique Miura, que es licenciado en Filosofía, y eh, Gonzalo Bataos, que es docente, contador, de esta casa de estudios. Por último, eh, agradecer a la Universidad Pública, en este caso a la Universidad Nacional de Entre Ríos, a la Facultad de Ciencias Económicas, en la figura del decano Sebastián Pérez y eh, María de Dios, también en, en el Secretario de Investigación, Gabriel Weyman, en la coordinadora de la carrera, la carrera de Economía, eh, la contadora Finuchicuri. Y eh, también omití, pero aprovecho que vamos a contar para el cierre, para las conclusiones, con una docente y del te, estudiosa del tema de la pobreza, en particular de la provincia de Terrero, la Magistra Graciela Mingo, agradecer profundamente a las personas que integran el área de comunicación, en la figura eh, de Belén, de Nicolás y de tantos otros que seguramente me olvido. Así que bueno, damos la palabra para que podamos iniciar este ciclo, que es la primera experiencia. Así que esperemos que nos hagan reflexionar y pensar en este tema tan importante que es el de la desigualdad. Muchas gracias al público que está presente y también a los expositores y a la institución académica que ha facilitado que esto sea posible. Muchas gracias nuevamente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, como decía Manuel, mi nombre es Pablo Amsel, soy asociado de cirugía. Y bueno, venía a presentar, a comentar muy brevemente el libro Estructura Social de la Argentina de Susana Torrado. Previamente quería primero agradecer la oportunidad, está buenísimo. Felicitar también eh, la idea del evento, parece que... que, que eh, actividades así hacen, hacen falta acá, y bueno, también que es de donde vengo. Eh, bueno, para, para empezar Manuel me había consultado si podía hacer una una breve, una breve aproximación al concepto de desigualdad. Que, que bueno, eh, como, como concepto, digamos, eh, por supuesto tiene una multiplicidad de definiciones, que está bueno que la vamos a poder más o menos abordar a varias de ellas, pero pero bueno, yo al, de alguna forma eh, me especializo en, desigualdad de, en estudios sobre desigualdad de estratificación social desde la sociología, eh, y para ello mi, mi abordaje digamos, sobre la desigualdad parte de considerar como un factor previo a la desigualdad la diferenciación social, digamos, el hecho de que cada individuo tiene características distintas y en todo caso la desigualdad parte justamente de que esas características eh, plantean un acceso diferenciado a determinados bienes y servicios que la sociedad valora con esto quiero decir características, por ejemplo, como la edad, como el género, como el origen étnico, el lugar de, de residencia que pueda hacer que, por ejemplo, el género, ser mujer, por ejemplo, implica un acceso desigual eh, al mercado laboral. ¿no? Bueno, dicho esto, por supuesto hay distintas dimensiones, desde la sociología o el abordaje más clásico refiere a la estructura ocupacional, como a ver con, con Matías, pero también desde, desde la economía, por ahí se refiere más, un poco más a, al, al aspecto de medición un poco más material, que refiere a ingresos, riqueza, o al, al aspecto más impositivo también, bueno, en la filosofía ya no va a comentar, un poco más. Eh, pero bueno, también existen otros abordajes, ¿no? los estudios urbanos, el acceso a la salud, etc. Pero bueno, entonces, eh, yo quería comentar el, el texto que, que particularmente en mi carrera marcó mucho, que es el de Susana Torrado, como en, en la de carrera un montón de otras personas, ¿no? En nuestro país. Y bueno, para hacer brevemente una mención a Susana Torrado, ella lamentablemente falleció este año, a principios de año, pero bueno, su formación es eh, de, de socióloga, se recibió en 1963 de socióloga, de socióloga en la UBA y se formó allí como, como discípula de, de Gino Germani después se fue, fue a estudiar a posgrado a, a París donde fue influenciada por la Escuela Demográfica Francesa eh, y a la vuelta vuelve, vuelve a la Argentina después de, con la vuelta de la democracia y y trabaja activamente, digamos, en la reapertura de la carrera de Sociología que había sido cerrada por la dictadura en la, en la UBA. En 1992 publica el libro este, Estructura Social de la Argentina, y en 1994 pasa un evento bastante importante que, que trasciende, digamos, las, la, la esfera académica que es, bueno, que Cavallo, digamos, ella denunciando eh, las consecuencias sociales del ajuste y la convertibilidad, Cavalo la manda ver los platos, como una síntesis, un comentario que sintetiza bastante clima de época de mediados de los 90, ¿no? eh, Pero bueno, entonces, el libro el, hace, ya el título hace referencia ¿no? a, lo que, a lo que significa que es una continuidad del, de los estudios pioneros de, de Gino Germani, que analiza la estructura social los cambios de la estructura social de la Argentina de principios a principios del siglo XX ella retoma esa y actualiza esa serie histórica para poder analizar así eh, la, la segunda mitad del de siglo XX, pero por supuesto con diferencias, sobre todo las diferencias tienen que ver con, con otras influencias teóricas. ¿no? Eh, el vínculo entre estructura económica y estructura social ha, ha estado a partir de, de, de la noción de modo de producción, entonces ahí se nota un poco más la influencia marxista de la noción de modo de producción. Y a partir de ahí voy a analizar los cambios en los perfiles que adquiere la estructura social argentina, bajo distintas estrategias de acumulación, centrándose específicamente en la estrategia de acumulación, eh, como le dice, aperturista, que refiere en particular y en concreto al, al periodo de la dictadura de la cívico-militar. Entonces, eh, a grande rasgo, digamos, los resultados son esta, una nueva alianza eh, de clases, basada principalmente en la nueva burguesía concentrada nacional, con el capital transnacional. Eh, se deja... Cosas que en general, bueno, ya, ya venimos estudiando, ¿no? que se deja de lado de la industrialización como, como objetivo de, de desarrollo por un esquema más bien aperturista, como le indica el nombre que, que define para el periodo. Eh, y a nivel de la estructura social, justamente también lo que sucede en este periodo es esa noción de sociedad de amplia clase, amplias clases medias que había planteado Germán y que caracterizaba a la sociedad argentina y que distinguía, de hecho, de otras sociedades latinoamericanas, Comienza a ser una sociedad cada vez más, más desigual, eh, aparece como un emergente, digamos, un estrato de marginales, se da una situación paradójica de movilidad social ascendente en términos ocupacionales, pero descendente en términos de eh, nivel de bienestar de esas ocupaciones. Entonces, digamos, eh, en ese marco, que eh, adquiere, por supuesto, un montón de importancia, y cuando ella está publicando, sobre todo bajo una estrategia ya de acumulación neoliberal. Eh, adquiere mucha relevancia este tipo de estudios. Por eso también lo traía lo traía a colación. Eh, una de las preguntas que me había planteado Manuel era por qué lo había elegido. Bueno, es. Particularmente ese libro, por supuesto, de Chino obviamente, en mi estudio marcaron un montón. Pero lo que me pasó con este libro, que no me pasó con ningún otro, es eh, es que al final de todos, la, la capacidad de emocionarse, de emocionarme, sea a mí, por un libro eh, que es académico en realidad, un libro que. Que, que está bastante lleno de tablas y números, algo que en general parece bastante carente de, de, de emociones, pero poder leer ahí la, la, la, la prosa del investigador está buenísima. Eh, en particular el final, yo quería hacer una, una breve mención solamente. Eh, Susana Torrado está, eh, refiere a cómo la opinión pública y, eh, y, el, y la dirigencia, digamos, de aquel momento intentaba hacer una, una especie de, de, de función de pluralizar la responsabilidad de la decadencia nacional, ¿no? Entonces, de esta manera, ser responsable a todas y a todos los argentinos del golpe de Estado, de, del malestar económico, de la pobreización de la población. Y en ese marco, si, si todavía queda un poquito de tiempo, yo había marcado... Eh, si ¿sí queda? Ahí está. Eh, Ella dice, más o menos... Eh, dice, dice esto, este estudio provee las pruebas científicas que ponen en evidencia la falacia de esta argumentación plural porque demuestra que hubo quienes hicieron y hubo quienes padecieron que pocos se quedaron con muchísimos y que a muchos le dejaron poquísimos En fin, que aunque los argentinos parezcamos todos iguales, hay algunos más iguales que otros Si el esfuerzo que supuso este trabajo servía tan solo para desenmascarar esta impúdica tentativa de socializar las responsabilidades bien habría valido la pena eh, y yo creo, lo citaba justamente porque me parece que de alguna manera sintetiza el objetivo como en todo caso que tiene la investigación social o aunque sea para mí el motivo que me hizo estudiar lo que estudio y hacer lo que hago y que si bien cuesta, porque muchas veces uno se pregunta si vale, si vale la pena y dan ganas de eh, o, o, o no sé dan, dan ganas de, bueno de, de, no sé, por ahí uno tiene un montón de dudas, ¿no? y, y creo que palabras como esta retomar justamente eh, estas palabras de Susana Torrado son como un motor que incluso a en un momento de incertidumbre de meterle para adelante, así que bueno nada. muchas gracias bueno eh, buenas tardes a todos y todas, como bien dijo Pablo, eh, yo también trabajo temas de, de movilidad social, en particular el libro que les vengo a presentar eh, es de Pablo Solís y Marcelo Bado, disculpen que, que lea eh, y se llama, y sin embargo se mueve, Estratificación Social y Movilidad Intergeneracional de Clase en América Latina. Eh, ya me, me allanó un poco el, el camino explicando de qué viene un poco el, el concepto de clase, de, eh, de estructura de clases, y eh, lo que, por lo que elegí un poco este, este texto, es porque resume, resume y eh, es una entrada sencilla a lo que es el tema de la movilidad social intergeneracional. Eh, para explicarlo brevemente, la movilidad social intergeneracional es el cambio de posición entre padres o madres e hijas e hijas en términos de la escala social. Y esto se relaciona con eh, la desigualdad debido a que eh, existe, como decía Pablo, un poco una teoría liberal de que todas las diferencias que se, de resultado que se encuentren en, entre las personas, o sea de riqueza, de acceso a bienes, están justificadas por al, eh, por algún tipo de competencia y si no hay, si la competencia es justa, entre, entre comillas, este resultado es justo. Y lo que, lo que viene a, a colación de este libro es que generalmente esta, esta situación no se da y la movilidad social es una prueba ácida, eh, como lo citan los autores, de lo que, lo que es la desigualdad de riqueza o de ingresos, eh, señalando que puede que una sociedad sea eh, igualitaria en términos de ingresos, pero si una persona... Eh, que nació hija de obreros eh, está destinada a que sus hijos también sean obreros y que sus nietos sean obreros esta sociedad no es tan justa como se, se plantea y eh, particularmente quería recomendarles eh, tres capítulos de que el primero entra en estos debates conceptuales donde ingresamos con movilidad social intergeneracional pero nos vamos metiendo en clase nos vamos metiendo en autores en Marx, en, en Weber en en, en Bourdieu, acerca, que hablan acerca de la clase, de, de las estructuras de clase, y luego eh, menciona algunos otros eh, algunos otros variables como por ejemplo el género, de la que habló Pablo o también cuestiones de eh, etnia o colonialidad, digamos eh, particularmente los otros dos capítulos hablan de, de la situación de la movilidad social en América Latina y en Argentina y sobre, sobre este último capítulo, que es el capítulo 4, que lo escriben eh, Gabriela Benza y Raúl Jorrat eh, quisiera mencionar que eh, entre, en, estudiando las primeras la primera década, particularmente del siglo XXI, se encuentran con un fenómeno que es que eh, crece, eh, si bien la, la movilidad social ascendente es eh, mayor a la descendente en esta estructura, es decir, las personas que pueden ascender de ocupaciones es mayor que la que, la de, que descienden de, de, en términos de, de estructura social, eh, se ve más fuertemente marcado el fenómeno de la herencia ocupacional Y es algo que justamente eh, configuraría una desigualdad Es decir, si una persona hereda las mismas posiciones de clase de eh, sus padres o madres eh, Estaría hablando acerca de la desigualdad eh, que existe entre, entre personas eh, También incorporan categorías como eh, el género o como eh, la, la, las variables de edad o región eh, es un resumen muy corto por el tiempo Así que eh, le doy paso a, a mi compañera que habla de, de desigualdad, eh, de, de riqueza Y, y quisiera recomendarles eh, nuevamente y agradecer al, al público Y a Manuel por la invitación y a la facultad por este espacio Buenas tardes, primero que nada agradecerles por estar acá Y gracias Manuel por la invitación Yo voy a presentar el libro de Tomás Pichetti De las economías de las desigualdades Piketty es un economista francés, que es especialista en distribución de la renta y desigualdad económica. Piketty ha publicado diversos libros, entre el más conocido se encuentra El Capital del Siglo XXI. Eh, en el 2002 gana el premio al Mejor Economista Joven y eh, es director de estudios de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de... Eh, Francia y actualmente trabaja como profesor en la Escuela Económica de París. El gran tema del libro es el aumento de las desigualdades que crece por un capitalismo ambicioso y sin control. Piketty analiza las brechas entre el excedente que tienen los capitalistas y los trabajadores, también la profunda inequidad en el mundo laboral y los efectos de las estrategias de redistribución. Para su análisis plantea que se debe incluir la diferencia que existe en el salario y para eso plantea que hay que contextualizar geográficamente e históricamente eh, para poder comprender las diferencias que surgen en el poder adquisitivo, la productividad y las imperfecciones en el mercado crediticio que existen en los países desarrollados y subdesarrollados. Evalúa la eficacia de los gastos sociales tanto en salud, en educación, en aportes patronales, el rol de los sindicatos y el salario mínimo. La primera, yo quería destacar dos cosas importantes que toma Piketty, que es acerca de dos visiones dominantes para entender dónde se evalúa la desigualdad. La primera visión es considerar la relación entre el capital y el trabajo y poner por un lado el capital, las ganancias y los empresarios y en contraposición los trabajadores, el trabajo y los salarios y Piketty plantea que es ahí donde se encuentra la mayor diferencia entre la apropiación del capital. Para ello propone mecanismos tales como el impuesto progresivo al capital y el impuesto a tasa única. Y por otro lado, la otra visión que plantea para entender la desigualdad es las diferencias en la renta del trabajo. Piketty plantea que hay que deshacerse de la idea del trabajo homogéneo y es allí donde se encuentran las diferencias y es donde hay que buscar las estrategias para disolver la desigualdad. Estas distintas estrategias pueden ser las transferencias fiscales o políticas de educación y salarios mínimos. La herramienta que más resalta durante todo el libro es la importancia de la redistribución fiscal, la cual permite alivianar las consecuencias que existen de la desigualdad y pone mucho énfasis en las transferencias fiscales ...que mejoran y corrigen esta desigualdad. Por último, porque ya me corta de tiempo, quería invitarlos invitarlas a participar e involucrarse en estos temas de desigualdad... ...porque, como diría Piketty, son temas muy importantes para solo dejarlos en manos de economistas. Gracias por la invitación. Bueno, eh, buenas tardes a todos. Como decía Carolina, un poco de importancia de, de este tema de la desigualdad y, y su implicancia en la, en la teoría económica... Eh, en este caso yo voy a presentar por ahí la visión eh, de un filósofo y un economista eh, Amartya Sen. Eh, él eh, aparte de brindar un, un aporte importante a la teoría eh, moral y económica a, eh, acerca de, de una nueva visión de la economía otra, otra forma de, de ver la economía eh, analiza principalmente o lo, que, o lo que él permite analizar es otra naturaleza del, del enfoque de la, de la pobreza que se da a lo largo del mundo, eh, estudiando principalmente el tema de las hambrunas en su país y en, y en distintas partes del mundo, en donde ha detectado que estas hambrunas eh, o estas crisis eh, de alimentos no se daban principalmente por las sequías o por, eh, eh, o por cuestiones relacionadas eh, a una mala cosecha, sino eh, que se brindaban por. Se, se fueron ocasionadas por eh, falta de, de distribución, de buena distribución, de, de. de un problema de distribución y acceso a los alimentos, o la libertad de estas. de las personas que, que no podían acceder a. Eh, a estos recursos por una falta de oportunidades, ¿no? Él centra su análisis de, de su teoría económica. Eh, como punto de partida en, en las personas y. Eh, dejando de lado la parte meramente económica sino que centra su análisis en la persona como principal actor o, o, o principal motor de este cambio, este cambio de paradigma por, esta, eh, por estas investigaciones eh, logra el, el premio Nobel de Economía en 1998 eh, bueno, un poco hablar de, de su contenido en el texto que iba a presentar es nuevo examen de desigualdad uno de los eh, últimos textos que fue editado varias veces por el, por el autor y tomar eh, un poco lo que planteo, la pregunta que, que se plantea en este texto de igualdad, igualdad de qué dice Amartya Sen en, en, en este contexto y básicamente habla del de, eh, análisis de las capacidades ¿no? eh, las capacidades que tienen eh, las personas o la población de un país, de una región en poder acceder a hacer eh, lo que quieran ser o lo que quieran eh, ellos valorar ¿no? a través de las distintas oportunidades que se presentan a través de las políticas públicas. Eh, el importante aporte que, que brinda a Amartya Sen eh, es que a través de sus, sus estudios sus investigaciones se pudieron eh, hacer un cambio de paradigma en la aplicación de, de políticas públicas y desarrollo de nuevos indicadores como es el, el indicador de, del índice de desarrollo humano eh, o el, el índice de pobreza multidimensional eh, los cuales que los cuales eh, surgen a partir de nuevos entendimientos de estos conceptos de un nuevo concepto de desarrollo un nuevo concepto de, de pobreza que implica cambios obviamente en las en las políticas de, en las políticas públicas para mejorar estas condiciones eh, básicamente en el, en el concepto que, que él da de desarrollo, habla, eh, hay dos grandes cambios eh, que propone eh, pasar de un desarrollo de una visión eh, unimodal, por así decirlo, de una sola característica basada en, en la, solamente en la economía, a pasar a hablar de un desarrollo humano eh, basado principalmente en las personas y hablar de un desarrollo eh, multimodal. Eh, ...que se base también o que considere también la salud, eh, la educación eh, y el acceso a un bienestar social... ...a una vida, a una vida digna, con lo cual este aporte, eh, como es, con este aporte surge eh, básicamente el índice de desarrollo humano... Eh, ...llevado adelante eh, por eh, el, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo desde 1980, que es la primera publicación... Eh, en el que se mide, de otra manera, se mide de otra manera el desarrollo de los países eh, a través de, de este análisis multimodal. Amartya Sen también eh, toma el, el caso de la pobreza como una falla de capacidades eh, y no como, no como solamente una cuestión de, de pocos ingresos, al decir que, que esta falla de capacidades se presenta porque la población o la gente no puede acceder a ciertos, eh, ciertos criterios, ciertas oportunidades de acceso, más allá de los ingresos. Eh, acceder a una educación de calidad, a, a un sistema de justicia adecuado, a un sistema de crédito, eh, que podrían llegar a, a ocasionar mejores condiciones o aplicar esos recursos de otras maneras para generar mejores oportunidades. Entonces, a Marte Asen o su visión de las capacidades y funcionamientos eh, centra que estos, estos funcionamientos son eh, lo que la persona puede llegar a, a lograr ser o lo que estima ser eh, a través de estas capacidades que puede llegar a desarrollar eh, como oportunidades que se presentan a través de políticas públicas. Por eso la importancia de, de su teoría económica eh, para para dar así una visión distinta al desarrollo de, de políticas, eh, políticas sociales eh, que mejoran la calidad de vida de la gente y el, y el desarrollo humano. ¿no? Eh, otro de los indicadores, como yo mencionaba, de la pobreza, es de, el índice de, de pobreza multidimensional, en el cual eh, Zen lo que decía es que no se puede trazar una línea de pobreza y pretender que con las mismas políticas... A, a, a, todo, ...a toda la población que esté por, por debajo de esa línea... ...sino que se deben eh, respetar o considerar distintas eh, dimensiones de la pobreza... ...para atacarla de distintas maneras y mejorar las políticas públicas... Eh, y, ...y brindar políticas públicas adecuadas a, a este desarrollo. Eh, esta propuesta de Sen eh, es muy importante, como decía... Por el, ...por el aporte que dio a la teoría económica... Eh, él al ser filósofo también eh, dio una visión más ética de la economía, Flisberg también menciona a la economía de Zen como una economía con rostro humano eh, en la cual brinda mayores posibilidades eh, a través de, de, de políticas públicas mayores posibilidades de acceso a, una, a un bienestar general a una, a una vida digna eh, y, y que permita mejorar el, eh, los criterios de desigualdad en eh, en las distintas poblaciones donde, donde surgió eh, desde ya agradezco eh, la posibilidad de participar en, en esta di discusión, en este debate me parece muy importante trabajar estos temas y le paso la palabra a mi compañero Bueno, buenas tardes a todos y a todas mi nombre es Enrique Miura eh, para esta reunión, para esta convocatoria elegí a un autor que se llama François Duet. Duet es un sociólogo de nacionalidad francesa para los que no lo conozcan. Y yo me quedé pensando un poco en lo que decía Gonzalo, ¿no? en esta cuestión de cómo se piensa la desigualdad. Es decir, si la desigualdad tiene que ver solo con las condiciones económicas, con las personas. ¿De, de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad? Es decir, cómo leemos y cómo enseñamos o aprendemos sobre la desigualdad acá, en las instituciones eh, educativas. Y por otra parte, eh, cuestiones como, es, ¿se puede decir o, o se puede pensar que la desigualdad sea siempre algo necesariamente eh, negativo o condenable? Bueno, esta, estas cuestiones son las que estuve pensando a partir del texto de Duet y de las reflexiones del compañero. Me gustaría empezar por el final, que me parece que puede ser un poco más sencillo, eh, creo que desigualdad y diferencia son dos conceptos que comparten ciertas similitudes semánticas Es decir, comparten un cierto aire de familia, si se me permite la expresión Generalmente todos nosotros y todas nosotras eh, Tendemos a pensar que ciertas diferencias son deseables o positivas Es decir, parece ser algo deseable que todos podamos elegir nuestro género La carrera que deseamos estudiar, el grupo de música, el trabajo que deseamos realizar es deseable que existan esas diferencias y, a este respecto, que seamos diferentes o desiguales. Por ahí la desigualdad que molesta, de la que hablaron mis compañeros, la que parece condenable, es la gran desigualdad económica. Esta desigualdad, cuando es extrema, llega al punto en que pone en jaque, de alguna manera, eh, la idea occidental de la sociedad democrática. Especialmente esta idea de que somos todas y todos iguales. Eh, es aquí donde entran las primeras preguntas que nos hicimos de Duet, las más epistémicas, y donde está el tema que a mí más me interesa, que es cómo tematizamos eh, la desigualdad. Eh, Duet va a decir que, en general, eh, desde, los, desde el gobierno, desde las entidades académicas, desde las academias y el público en general, tendemos a pensar a la desigualdad en términos de desigualdad de clases, desigualdad de clases sociales. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿Es esto correcto o es atinado? ¿Está bien que lo hagamos de esta manera? Un poco reflexionando en este sentido, hay que decir que el régimen de clases es un régimen que aparece a finales del siglo XIX eh, en un contexto donde está el advenimiento de las sociedades industriales y la división del trabajo. En ese contexto, el régimen de clases sirvió para explicar de manera relativamente sencilla y exitosa el conflicto social, los conflictos sociales. Del mismo modo sirvió para articular estrategias, de, estrategias colectivas de lucha contra las desigualdades que se producían en él y finalmente sirvió para estructurar representaciones políticas, es decir, el mundo a partir de allí se, se dividió a grandes rasgos en izquierdas y derechas. La idea que todos conocemos es la de que la lucha de clases eh, supone la existencia de dos bloques antagónicos un, un bloque de obreros miserables, trabajadores y otro bloque de ¿sí? burgueses, dueños capitalistas y dueños de los medios de producción pero lo importante aquí o lo que deja el régimen de clases es que en ese momento sirvió o habilitó dio la posibilidad de que aparecieran grupos sociales sindicales y políticos que tenían como objetivo combatir esa desigualdad Tuvet va a decir al respecto que si, en el, si durante el siglo XX la desigualdad se pudo combatir de manera exitosa fue ante todo porque era una desigualdad de clase. Es decir, fue el régimen de clase lo que posibilitó identificar qué era lo que se entendía por desigualdad y combatirlo de manera eficiente. Ahora bien, en el último cuarto del siglo XX el régimen de clases comienza a comienza a sufrir ciertos síntomas de agotamiento teórico y empiezan a aparecer, a multiplicarse las desigualdades empiezan a aparecer desigualdades que antes no, no estaban esto no significa que hayan desaparecido de golpe las clases sociales sino que lo que quiere decir es que conceptos o clases como clase obrera ideas como clase obrera o como burguesía han perdido buena parte de su fuerza explicativa en el contexto actual lo que va a decir Dueto, la tesis del autor, es, bueno, hubo un estallido de calificaciones, un desborde categorial. Se multiplicaron las categorías y las divisiones al interior de las viejas clases sociales y surgieron otras clases sociales nuevas que no cabían dentro de el del antiguo régimen categorial. Esta dispersión, si se quiere, este proceso de dispersión, generó dos cosas. En primer lugar, rompió o quebró la homogeneidad de cada una de esas categorías, de las dos de las que hablamos, y también se perdió o se resquebrajó eh, la solidaridad intracategorial, que era una característica importante del régimen de clases. Pensemoslo de esta manera. ¿Qué tienen hoy en común un cadete de pedido ya, un chofer de Uber, un chico que trabaja en McDonald's, un programador que labura desde su casa para una empresa en el extranjero, eh, un tiktoker, un youtuber y un trabajador de una fábrica muy poco o absolutamente nada, no comparten eh, la misma jornada laboral no comparten el mismo lugar de trabajo y no comparten no necesitan los mismos equipos para desempeñar sus, sus tareas un poco lo que pasó fue que la globalización y el avance del capitalismo generaron dos procesos simultáneamente, digamos. un proceso de descolectivización y otro proceso de individualización de las trayectorias. Eh, si es... El problema que esto genera es que actualmente ya no podemos hablar de la clase obrera como un colectivo homogéneo, para decir Duvet, y ni siquiera podemos hablar de la clase obrera como un conglomerado formado por agentes que comparten algunas desigualdades relativamente homogéneas. Entonces, si esto es de esta manera, si ya no podemos definir las clases sociales por la sumatoria más o menos estable de algunas eh, desigualdades, entonces, si nos ponemos a pensar, tenemos un problema, tenemos un grave problema. Tenemos que pensar y diseñar nuevas maneras de eh, abordar la cuestión de la desigualdad, porque solamente... Si, si nos parece que la desigualdad es un problema, solamente de esa manera, digamos, distinguiendo sus límites y sus contornos, podremos generar, podemos identificarla y podremos generar estrategias para combatirla. En, en la actualidad, el problema parece ser, para ponerlo en términos contemporáneos, eh, el de cómo volver a enclasar a un montón de gente, de individuos, que lo único que parecen tener en común es su precariedad laboral. ¿Cómo volvemos a colectivizar un campo que está sumamente atomizado y parece sumamente heterogéneo? En síntesis, la conclusión a la que, a la que quiero llegar y ya con esto cierro, eh, parece que es necesario volver a pensar nuevas categorías para abordar la desigualdad porque solamente de esa manera vamos a poder saber reconocer la desigualdad como problema y generar herramientas eficaces para abordarla, sea desde la política pública o desde el ámbito privado Muchas gracias Buenas tardes a todos y a todas En primer lugar quiero agradecer la iniciativa de este programa al doctor Manuel Cavia al secretario de investigación y a la licenciada, a la, a la coordinadora de la licenciatura en economía. Además, me pidieron que agradezca a la biblioteca porque nos están permitiendo estar acá y al alumnado que nos acompaña. Bueno, a mí me toca hacer el cierre en esta oportunidad y la gran pregunta que podemos hacernos para empezar es si las ciencias sociales han podido responder al tema de la desigualdad o cómo han problematizado el tema de la desigualdad como un malestar en la sociedad capitalista creo que aquí con las cinco exposiciones hemos visto que cada uno fue profundizando distintas aristas de lo que podemos entender por desigualdad una desigualdad ...que la relacionamos con la pobreza, una desigualdad que la relacionamos con el trabajo... ...con el género, con los espacios territoriales, con los países. Es decir, la desigualdad en estos momentos no solamente se lo puede ver desde el punto de vista económico... ...sino también desde el punto de vista cultural y lógicamente que en esta globalización y en este siglo podemos tener en cuenta las tecnologías que fragmentan aún más distintos tipos de desigualdades. Cuando se tocó el libro de Torrado, de Susana Torrado, eh, ella hace un énfasis, como lo explicó el compañero, en lo que es los modelos de acumulación que se fueron dando en el siglo XX, y sobre todo entre el año 1945-1983. A partir de allí con sus libros, el costo del ajuste, vuelve a problematizarse y a tocar lo que fue casi todo lo que hace después de la dictadura y parte de lo que terminó siendo el siglo XX, en el cual... No solamente toma el tema del modelo de acumulación, sino el régimen social de acumulación, el régimen institucional de gobierno. Esto está tomado más desde un en el cual, lógicamente, va mostrando esa movilidad social de los compañeros que en la Argentina y en América Latina se vio favorecida, sobre todo en los primeros años del siglo XX, porque hubo, a partir de las nuevas relaciones de producción y de comercialización, posibilidades en los países emergentes de tener nuevamente una posibilidad para algunos de una movilidad social ascendente. Pero bueno, el consumo después de no y lógicamente volvió a aparecer este tema que hoy nos preocupa a todos y justamente en el campo de la sociedad y también en el campo científico que es la desigualdad porque la pobreza se ha agudizado porque la sociedad es, es cada vez más eh, eh, no inclusiva sino más bien excluye y por el otro lado tenemos que ver que eh, muchas de las políticas sociales que se han ido tomando en América Latina y en el mundo también han tenido que ver de pasar de un enfoque universalista a enfoques focalizados que fue eh, un poco lo que se vivió en el siglo pasado, en la década de los 90, y luego retomando la, la teoría de capacidad, oportunidad, libertad de amarte a 100, dio lugar políticas universales nuevamente con las transferencias de la renta. Eh, Creo que en ese sentido eh, Pierre Salama también aporta hablando de dos tipos de pobreza la pobreza absoluta que se vive en más en los países más pobres en el cual Clifford eh, decía América Latina es uno de los países con mayor riqueza pero más desigualdad social y en ese sentido creo que eh, nuestra realidad eh, nos interpela a pensar que nuevas categorías eh, tenemos que estar buscando para dar respuesta a esa metamorfosis que se ha ido cambiando en el mundo del trabajo, en esa desafiliación en el trabajo informal que a veces no siempre es precario pero también las condiciones del trabajo precario se han agudizado entonces pobreza eh, desigualdad eh, menor posibilidad de trabajo llevan a que nuestra sociedad por allí presente algún tipo de desazón, de desequilibrio, de eh, ese rechazo que también ha explicado Eric Zadín cuando explica y dice que estamos viviendo un muy profundizado tirano y que eh, este modelo tecno-liberal al cual estamos insertos interpelar a la sociedad y al Estado a pensar cómo disminuimos las brechas de la desigualdad para pensar en una sociedad más inclusiva. Entonces creo que en ese sentido las ciencias sociales deben seguir interpelándose aportando al camino de ese Estado soberano que es el que tiene que aplicar luego las políticas. Así que creo que un poquito de la desigualdad hemos trabajado con los distintos conferencistas hoy y bueno, con esto cerramos esta parte. Muchas gracias.